que este programa para Antigua no suben 5 millones 1 diga para que eh? ponle 100 mil más Exacto. Exacto. Antigua seguimos nosotros eh, ¿verdad? adentrándonos estamos a 23 a unos 20 y pico de días ¿verdad? De las próximas elecciones municipales que se llevarán a cabo el próximo 16 de febrero. Ya ayer se ocupó en VIP, sentadito ahí para disfrutar de este segmento. El Toro Licey. El Toro ¿Eh? Licey. ¿Eh? hay una una no pregunta, sino una inquietud que me gustaría que, que usted la compartiera con nosotros y todo el público que nos sigue es re, lo referente a las diversas instituciones. Eh, internacionales que estarán presentes en este proceso electoral del próximo mes de febrero. Veo que los dice gringos, ahí que los, que los gringos, dos, junta, dos instituciones gringas. La Junta Central Electoral pues, le da luz verde a esos observadores internacionales que estarán presentes en, en las próximas elecciones municipales que se van a cabo en el país. ¿Beneficia? ¿En qué beneficia eh, la presencia de, ese, de esas instituciones y precisamente la que, la que la que ya todo el mundo sabe que, de hecho, en el día de ayer ya han estado llegando algunos delegados pertenecientes a esas instituciones. Bueno, creo que sí que beneficia, sobre todo en el, eh, en, en el guión de esta, esta, película, de esta, esta obra movie. teatral Dícenlo. que nos... Dicen los muchachos lo del político, barrio, de esta movie. Sí. Eh, <risa> beneficia porque nos hacen creer que realmente sur, eh, ejercen una, fun una función... Importante. Otra cosa que hay que tomar en cuenta es que es penoso que partidos eh, de la llamada de la izquierda o conserva y otros de la conserva de conservadores aleguen, entiendan que un, inter que un organismo extranjero es el que le da garantía a que su Junta Central Electoral pueda ser capaz de, de liderar un proceso electoral sano, transparente. ¿Qué quienes piensan, dice usted, Antiguo. Los propios partidos políticos, los actores incluyendo principales, los actores principales, sí. incluyendo partidos okay. que se, se indican como revolucionarios, inclusive que van a implementar cambios profundos en la en la conformación y el quehacer de la estructura eh, del Estado dominicano. Digo esto porque ahora mismo y, y quizás a diferencia de otras de, de otras oportunidades. La Junta Central Electoral que llegará. Primero, la Junta Central Electoral de por vida en este país, desde Balaguer para acá, por, que es lo que más conocemos, ha hecho, ha liderado eh, procesos electorales con poco cuestionamiento y otros con mucho cuestionamiento. Estando esos órganos internacionales aquí, la OEA, el Centro Carter, Participación Ciudadana, que es una empresa, es una Soy institución local liderada por organismos internacionales, eh, se han generado las elecciones del palito, que fue una elección en la que un presidente de la Junta Central Electoral o una Junta Central Electoral, sus jueces en ese momento, le ponía un palito a, al partido que ellos entendían que debía ganar las elecciones, con intervención de los órganos internacionales de supervisores, supervisando o de veedores aquí, Hubo extracción en el padrón electoral de una gran cantidad importante Porque de votantes. Porque aquí en todas las elecciones claro. han habido ese este tipo de, de, desde de el 65. Hubo, de sí, desde el 65, hubo después de la intervención norteamericana, la OEA ha llevado todas las elecciones del país. Hubo unas elecciones en que quien determinó que quien había ganado fue una junta de, de notables, sí. liderada en ese momento por Agripino Núñez Collado. No fue la Junta que declaró el ganador, fue una, una, asocia una asociación de, de, de, notables. de notables, tenía otro nombre que no era asociación. La Junta cedió su papel. Y la, sí, totalmente, vulgarmente. Entonces han estado siempre superviso eh, eh, organismos internacionales superviso de supervisores. Lo penoso de esto es, si se puede decir así, es que tengamos que tener la intervención, asuntos internos propios del país, de órganos internacionales que poco tienen que ver con la selección de las autoridades o el candidato o los candidatos que nosotros como dominicanos queremos que salgan electos <coughs> aún así aún así, lamentablemente y por todos los precedentes que hay hay que saludar la, la presencia de esos órganos en el en, en, en, en pasa... verdurismo Sí, del proceso electoral. Sí, pero una, es lo, que, lo que pasa es que aún nuestros informantes, nuestros funcionarios, el pueblo, todavía en su mente, todavía en su mente, dicen, eh, ese ese el candidato, es muy bueno, están así, que es el candidato que quieren los gringos. ¿Tú no has oído hablar sí. de eso? Y entonces, entonces, eso no le da esa, Esas es, ese, ese, esa, esa dos instituciones Que son las que van a vigilar De manera directa las elecciones No dan eh, eh, al traste con la, con, Certificando lo que dice el pueblo A mí ¿Mm? lo que me sorprende O sea, quiere decir que aquí hablan todos estos grandes cosas, hablan de injerencia Cuando una cartica, qué sé yo, cuándo Pero esto no es injerencia pues no A mí lo que lo me sorprende, Sergio eh, no, no, Esto o sea, no es ingeniero A mí lo que esto me es no es sorprende, Sergio, serio, ¿no? antiguo, a? amigos televidentes es que, por ejemplo, eh, ese interés que muchos muestran ahora de que exista esa, eh, vengan esos organismos internacionales, esas instituciones y participen, sean testigos como observadores de lo que pueda pasar, no mostraban en, en periodos anteriores ese interés de que participaran ese tipo de instituciones. Hoy le corresponde estar en otro lado y son los que principalmente muestran ese interés de que las elecciones en este país pues tengan ese tipo de observadores me refiero por ejemplo al caso del doctor Leonel Fernández que yo recuerde en los tres periodos que, que, que participó como candidato y como presidente no mostraba ese interés de que eh, participaran eh, las instituciones supervisando las elecciones de manera que eso podía eh, eh, mostrar transparencia internacional en los comicios eh, internos del país Aquí pudiera ser que ocurriera lo mismo que sucedió, creo que fue en el 1990 o en el 94, que hubo de constituirse esa asociación de notables para poder eh, decidir, para decidir, dar a conocer quién fue que ganó historia la elección. Se va a repetir ahora. Porque nunca en los procesos electorales, de los que se tiene conocimiento, los que yo tengo conocimiento, habíamos tenido una Junta Central Electoral desacreditada previo al proceso electoral. Exacto. Aquí la Junta Central Electoral se desacredita, se vil, eh, vilipendia, se acusa, se denuncia de fraude después del proceso. Aquí hace noviembre, diciembre, enero, ya hace tres meses que todos los caminos conducen de los actores políticos a participar en este proceso electoral. A, a, a conducen a desacreditar a la Junta Central Electoral. Entonces... ¿Quién va a liderar el proceso? ¿Quién tiene la autoridad? Ahora mismo, ahora mismo. Yo les he dicho otra vez a ustedes, si las elecciones son hoy, esa Junta Central Electoral no tiene pantalones, no tiene para credibilidad decir para decir que ganó el penco. Sí, eso es Antigua, es y... Si gana Gonzalo, que gane las elecciones, gana eh, con un 80%, no es posible en este momento... Que esa Decirle Junta Central no. Electoral se le crea. Antiguo, ¿y quién elige Mira, no. quién elige Antiguo. la Junta Central Electoral? Son de las cosas que a mí me, me chocan. Los partidos políticos que hoy la están desacreditando, entonces, incluyendo a Leonel Fernández, en, que no la elegía, la imponía. Entonces, ¿cuál es el sentido? Con, con, con Roberto Rosario a la cabeza. Entonces, ¿cuál es el sentido? No entiendo. Son de, la, de los casos, no, de los pero, detalles que yo no pero entiendo. un, un, un partidito de, N, de de dos o tres gente. Porque es un candidato, porque tiene un candidato es que... Que, que es el único que puede llegar al país, a, a dirigir el país. Un Leonel Fernández que es el, el omnipotente, el omnipotente, el enviado, el, el enviado, el elegido. El y que si idea. no es él, que si no es él, que se hunde el, el país al extremo de que tienen el país al borde de una crisis grande, ¿qué el precedente? Tipo, qué diferente se piensa en la grada y no en el terreno de juego no, no, no, no, es diferente, amigo. pero aún así, Alito, nosotros, pero aún ¿sí? así tú escuchas candidatos a regidores, diputados a senadores y él el omnipotente que, no, que solamente aspira y puede ser presidente de la república que tienen la junta central de desacreditada al extremo de que la tienen al salto de la pulga desde, desde el 6 de octubre eh, aceptándole y haciendo todo lo que dice Leonel Fernández. Claro, claro, claro. Leonel sabe, sabe de qué, qué tanto se logra y cómo se logra ser presidente con una Junta Central Electoral a claro, su favor. Claro. Porque no es casual. No. La, la vehemencia con que Leonel Fernández desacredita la, la, la Junta Central con lo que Electoral ha en no cuenta, es o... la forma. En como lo hace Luis Abinader. Porque Luis Abinader no ha sufrido. El, no, no, ha traba, no ha trabajado. No ha vivido en, esa experiencia. No ha vivido esa experiencia. Pero tampoco ha trabajado. Para tener una Junta Central Me, Electoral Que haga lo que él diga. Le, que Leonel sí tiene le a, a Abinader no le han dado un juntazo. No. Entonces <risa> ahora. Leonel Fernández. Que ha dado juntazo. Y él, ¿no? le han Y, y le, le, han le han dado juntazo juntazo. <risa> en octubre. Tiene el conocimiento sí, de las dobles vías. Por eso sí, es sí, su vehemencia sí. contra la de, eh, denunciada. Él sabe los resultados. sabe los lo resultados. Que, lo que, eso que dice Antigua, lo que debió hacer eh, Luis Abinader fue cuando Leonel toma la decisión de irse del PLD, fue buscarle la vuelta para que fuesen lo más cercano posible, ellos dos, mm. para para aprovechar la experiencia verdad de sí. Leonel Fernández. Pero que para, Leonel le Leonel aprovechó la experiencia. Para evitar, no, si tú Leonel, te, te fijas. Leonel en las negociaciones que ha hecho no, con Abinader, o sea, no digo, el ganador. Yo no digo Leonel, yo digo Luis Abinader, ah, que sí. le a aprovechar esa experiencia. Sí, sí, es sí. que el, yo le he dicho otra vez a usted, Leo, eh, Luis, da, Luis Abinader debió unirse al pueblo, no a Leonel. Exacto.